Entonces, me compré hoy a Lorena. Oíste, gordo. ¿Y desde cuándo adoptamos eh, pobres? Ah, es, es que ¿Quién es nosotros este? le damos trabajo. A... ¿Eso este no, ¿Es un novio es ¿o el nuevo. No, este ah, es, nuevo es nuevo integrante. Sí, es nuevo. Ah, integrante. Vale. Nos, está, nos va a ayudar aquí en hacer los negocios. Él tiene poca experiencia, esto y lo otro, pero... Ya sabes, hay que darle trabajo a la gente. A ver. Yo sé cómo me llama nuevo. Tulio. Ni qué huele a jabón. Este sí se baña, no como este gordo. ¿Qué pasa, gorda? Pero, gordo? Gordo, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas sí. eh, la seta esa que estuvimos cazando? Sí, que el Parece eh, que tenemos este. al líder. ¿Sí? sí. Vamos a poner ese gusta. perro asqueroso. Vamos. Ey, nuevo. Novato. Va a llamar novato. Sí, nuevo, mira, vamos a ir, ¿vale? No sabemos cómo es esto, no sabemos todavía qué tenemos que hacer. Este reino es conocido, pero nos vamos a enfrentar a una secta religiosa extremista, ¿vale? Hay muchas viejas, pero ojo oh, que las viejas sí disparan. Sí, están. Son mujeres, de... Son mujeres entrenadas por hombres. Disparan uh... y te atacan y van a caballo. ¿Vale? Oh, ¿Cómo? El objetivo principal tenemos que llevarlo vivo para que nos paguen ah, mejor. Dios mío. ¿Vale? Sus compañeros son totalmente prescindibles. Puedes hasta orinártelo si quieres, pero él vivo y consciente. Si lo llevamos inconsciente, van a decir, uy, no, pero vine golpeado, vale menos. Virgil Edward. Ok, Sánchez okay, como Edwards. ¿Qué parte de secta religiosa extremista a secta Solamente hay que matar gente y ya. No, Novato, yo solo te doy un consejo. Si te dicen, ay no, no hay que dejarlo entrar. Padre, deténgalo, no le... O sea... Cuéntele un chiste, háblele, pero no le puede disparar para detenerlo, porque si uno le dispara, deteniéndolo es malo para el kid, al gordo este. Ah, bueno. A ver, si usted le dispara en las piernas, no tengo problema. Pero si se le da por... O sea, si el objetivo es quitarlo vivo, y para detenerlo y le dispara en la cabeza, lo, a mí me dice, deténgalo. Yo le dije, deténgalo, no mátelo. Que ustedes sean gatillo fácil no es problema mío. Bien. Hay que ir a los diferentes campamentos Vamos a ver si Ah, siempre pegándole aquí a la, la fan Oye, no es que el novato no tiene ropita, Oiga, novato le tengo el... Estilista, pero vea, Melo, el que dice el asesor de imagen vea, vea a mí esta pinta hermosa ¿Ah? Que vienen, vienen por la derecha, vamos a llegar por el bosque ¿Como ve mi imagen? ¿Eh? ¿Cómo ¿Como ve mi, mi ropita? Ay. Esto es solo trajes de París. Novato. Ey, Novato, baja. Pero baja suavecito, Novato, tranquilo. Cálmate, tranquilo. Tranquilo, Novato. ¿Primera vez? Sí. Bueno. Bueno. Dispara Tranquilo. con el dedo, ¿listo? Y por favor, apunte... no, no, no, no apunte cañón a, a ninguno de los dos. ¿Listo? Vale. Hostia, ¿dónde sacaste a los novatos? Es cuñado del primo del vecino de mi hermana. Joder. ¿sí? Siempre con la misma vuelta. Ah, si este sí llora, vale. Mira, estamos dando trabajo a alguien, ¿ok? Tranquilo. Míralo desde ese lado. Además, míralo de esta forma. Podemos usarlo de... Escudo de carne de cañón. No. También lo podemos utilizar para que lleve a la gente. Eso me parece lo mejor. Vale, nos aproximamos al objetivo. Mejor dejemos los caballos aquí. A ver, eso sí. Ya vengo motorello. Cuida Melissa. Ah, no, esta es Lorena. ¿Y ¿Cómo se llama su, su caballo? y hay diamante a ver... tiktok tiktok tiktok tiktok bueno voy a ir a hablar con ellos, listo? ah... Uh, si sabe que son una secta religiosa ay, qué ¡Oh, que sea mierda esa? ah, es no. probablemente satánica ay, pero soy negro, qué me... que me puede pasar, de más precisamente a ver, es una secta a no religiosa ser que Sí, pero no son racistas. Va a ir a preguntarle. Vamos a ver. Ya más, pues ven con este flow. Eh, hemos recibido la carta. ¡Hey! ¡Oigan! ¡Hey! ¡Muchachos! ¡Que se me ahorró el caballo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, yo les pregunto. Reconozcan a Jesucristo como su verdadero Señor. Oiga, hay que preguntarle. Oiga, usted por qué va a disparar. ¿Eh? No, me parece que están debajo de ojo y todo esto. Dios lo ¿no? bendiga. Dios mío. Santo Señor, solo le pido que me haga el favor. ...de llevar a estos pecadores por la senda correcta. Espere. novato, le recomiendo que empiece a, a buscarle información a los muchachos. Espere ¿Listo? ¿qué? Señor... Señor, ¿Usted quiere que sufran? Si sea su voluntad, yo la cumplo. Y no la dejas hacer loco. Sin sobrevivientes... ¡Eh! Tengan cuidado bajando. Ay, Tranquilo... quiero. ¡Hey! Eso sí. ¡Hey! Eso sí. Eh, ¡Uy! Está fría esta agua. Señor, si esta es tu voluntad, seré tu instrumento. Creo que -em -cat en caten pase. Buenas. A ver qué tiene este caballero negro. Listo, ya tenemos la ubicación. Está bien. ¿Está bien? ¿Novato? No, vato no, no, no, A ver, todos cometemos errores. Eh... no, bueno, no, a sus caballos tenemos que ir a buscar al pastor a alguna parte Bueno pero por favor pues deja uno dialogar antes Ay mira dialoga con ese que viene yo ah Bueno, ahí viene otro Uy, le pegaron al caballo Tranquila, pequeña, tranquila, es tu primera vez, lo sé. Ya, ya. Hey, hola Marco, ¿cómo estás? Ya, más adelante verás lo que te pasará. Vas a acostumbrarte, tranquila. Ya, Marco, nos vamos. Vale, pues, eh, ¡Arriba, Marco Aurelio! Eso sí. Esa. Hey, Tulio, le recomiendo que lo por los cuerpitos, o sea, requíselos porque ahí les dan cositas, listo. A ver la zona a la que tenemos que ir. Perfecto. Listo todos, a cabalgar. Espera, Tulio, eh... Tulio ya está, bueno. viene atrás mío. Prácticamente es de su familia y se lo ha dejado tirado. Por si viene atrás mío. Por cierto, Tulio, si ves ahí que se pone a quejarse, tranquilo, lo hace por todo, ¿viste? Sí, sí. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! jefe, jefe, jefe. jefe. No, Tulio, no sea así. A ver, que tú me trates... ...de forma irrespetuosa y que no, no hayas podido captar de que yo te estoy dando trabajo. No ah, me estás dando, no. dando trabajo, o sea, si te ayer estoy dando trabajo. O, muchas gracias por salvarme. ¡Hombre, bacano. porque me salvaste! Ahí yeah. te la pongo, me zapate, Porque yo también te he salvado a ti. Sí. Ah, bueno, y que la cosa es que estamos haciendo un trabajo. El trabajo, ¿quién es quién? A ver, yo a ti te contrato, ¿vale? Para que me ayudes a hacerlo, ¿cierto? Yeah. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Okay, yo, Trabajas para mí. Y no subió este caballo para acá. Bueno, más bien, ahorita mismo trabajas conmigo. Pero si ah, el... eso ya es otra cosa. Es que trabajar conmigo. En un principio trabajabas para mí y te lo dije. Seco, eh. salió este muchacho nuevo. Ah, ¿Cómo les digo de que ya estoy enfrente de las líneas enemigas? ¿Sí? ¿Eh? Bueno. ¿Y si yo digo que estoy detrás de las líneas enemigas? Pues no se lo creo porque las líneas enemigas están por todas partes. Tienen círculos como la foto. ¡Hello motherfucker! Ya. Y adiós al factor sorpresa. ¡Cuidado, parcero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay me metieron un hachazo. ¿Está bien? Hay una, una hija de puta en el frente de nosotros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, gordo! Es una loca arquera. Ay, me mató otra vez ya. Vale, sí. bueno igual aquí si sí tenemos vidas así que breve sí, ya, Martín, pero bello. recuerden todos muertos menos el objetivo ¿Y cómo es, el el de lugar, es un viejo con una marca bueno supongo que ese no era ah. uh. Está bien, está bien gordo. Oh oh, nos tumbaron al gordo. Eh Tulio, te recomiendo que nos esperes un momentico. Uh. Ya no Ya no estoy gordo. Ahora me tienen que decir bigote. Nos dejamos de ver como dos años, estuve en la cárcel y era como bien flaco, pero era un gordo ahí todo cebado. ¿Y sabe qué es lo peor que se gordo todo cebado? De dos puños, usted hasta en resistencia le ganaba, que es lo peor. Uy, me Ay, bajaron gano. ahora sí. Uy, pues, y ahora ya no tenemos vidas. Hay un... Hay un Sí, señor. Es muy probable que el francotirador sea el objetivo, así que... Ah, no lo podemos matar. Vale. Exacto. O sea, no sé si lo será, pero... ¿Qué tal que sea? Lo mejor que podemos hacer es ir por coberturas. Ah, gané. Eh, no en no el caminito, sino subirnos a la, a la montañita. Y ahí hay no, está por allá, allá donde me bajaron. EF, <risa> ¿y entonces por qué yo estoy vivo? Ah, sí, cómo no. a vale, seguir el camino más bien, no a subir por la montaña fea. Ay, me encanta cómo hay piedras que salta y hay unas piedrecitas que no. Así es, la lógica de los caballos. Fish. ¿Dónde fue que yo subí ahorita? Ah, no, no sé si yo cambio. Eh, no es del clan. Tú le dije qué, qué colores te gustan. O sea, ¿qué, ¿cuál es tu objetivo en, en este ay, mundo? Ay. Yo quiero ir a París. Me han dicho que París, que Francia es hermoso, Europa es lo mejor. Igual mierda. Estar aquí así. Andando con el estilo, el flowcito. Fue pues la mierda. ¿Por ¿Es qué estoy con solo revólver. Voy a intentar despejar la, la parte de arriba, ¿listo? Ya las montañas. Que es donde están me no sirve Bueno, ya las mató, sí. bajan. Mentiras, aquí hay uno. Listo. Ah, oh, tío. con el sniper. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. uy. uy. uy. uy. uy. uy. uy. uy. La verdad es que sí we tiene cara the... de estar allá arriba. Sniper, no me dispare! Allá arriba uh, uy, ¡Hay que debilitarlo! ¡Conorra! ¡Conorra! ¡Conorra! ¡Conorra! Con con una escopeta! No se puede ir de frente con él, hay que dispararle primero Hay que debilitarlo ¿Entonces que ¿Me le tiro de frente? ¿Lo, lo, lo, lo tumbo ¿o qué? ¡Dispárale! No, hay que dispararle, hay que dispararle no, no podemos ir de frente contra él No se puede capturar así de fácil Lo tenía al lado y no me, no me dejaba Después di que hay que debilitarlo. Váyanse los francotiradores si pueden. Torre despejada. Bueno, una de la torre despejada, me falta el otro. Ya muerto. ¿Sí? Uh -huh. Falta es la perra sarnosa esta. ¿Sí? Bueno, y uno es compañero. ¡Uy, ¡Uy, uy! ¡Me va, me va, me va, me va, me va! Ojo Tulio, ojo, no. Okay, ya. Yo, que ya, Se le puede amarrar. Mira ta, ta, ta. se le puede amarrar. No, no se le puede amarrar todavía, no se le puede amarrar todavía. Huyan, huyan, huyan, huyan, Todavía no se le puede, todavía no se le puede. Está bien, está bien, está bien, Oye, no, todavía todo no todavía, Tulio, no venga, ¿qué le pasó a usted serio o qué? ¿Qué ahora sí? <risa> <risa> ¡Cállese, perro, hijo de puta! <risa> ¡Ey, hey, hey, cuidado Todavía quedan <risa> seguidores. ¡Apí! No, ¡Nos vamos, nos vamos, nos movemos! Vengan a los caballos! Vamos. Todavía no se han muerto todos. A lo suyo, negro. Dios mío. Negro. Nos vemos. La buena, la buena, váyase, váyase, váyase, váyase. Nuevo, muévete, vámonos, nuevo, vámonos. Vamos, cabalga, cabalga, cabalga, sacámonos de aquí. Nuevo, ¿eso qué fue? Vamos, vamos. Ay, se lo tenía yo acá. Es que hay, piro, hay, hay piros con arcos. El man fue de. El man fue de jeta con uno que no mató un arco, María, fue de jeta se traía contra uno que iba en caballo y voló como 40 metros Uy, ese es nuevo Bueno sin... ojalá la... aparezcamos ya con el man capturado ah, Uy, sí pena. Se ve muy creíble Bueno, por lo menos ya tenemos al lado Ah, creo que ya se rindió. Ah, no, no, no, no. ¿Ya? Eso fue como 20 veces más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Está adentro. Ah, el más se esconde, ya va. Ya que estamos bien chimos aquí allá abajo. Eh, pues <risa> si quiere, pues, pues eh. progresan ustedes. Uy, aquí munición. A ver, munición gratis. Ah, sí, ¿en qué estamos? Ah, sí, estamos ya en un objetivo. no va tranquilo suban a sus caballos gente hijos de perra le dieron a Lorena mátalos a todos no quede ni un solo hijo de madre vivo tú fuiste el que le dio a Lorena desgraciada fuiste tú Puta, me metíme en la costal, ya, en lo que faltaba. Rápido, rápido, rápido, rápido. Ya, ya me tomé el... el poquito. ¡Eh, hey, ya, ya se fueron ustedes! Sí, ya no estamos yendo. Listo, ya arranco yo también. Eh, pues sí, pues nada, o sea, de nada. Yo que estaba ahí limpiándoles desde la montaña a todos los enemigos para que pudieran escapar limpios. ¡Oh, nuevo! Lo hiciste muy bien, oíste, Melo. Bien ahí. Felicidades, no se preocupe, es la primera vez. Ahorita que llegues y si vomitas, es normal. Es el miedo saliendo. Claro, y me dejaron la mentira. Pero bueno, así son. Ay, Dios mío. ¿Qué creo que son tan como limpiarnos ahí? Claro, se piensa ir después de que ya yo lo saqué de pobre, ¿cierto? Hablando solo, porque usted está en la PM y está esta época en el Bluetooth no ni radio. ¿Cómo que no? ¿Y, ¿Y esto que, ¿Por qué eso no está en mi cabeza entonces? No sé. Mm, el diablo. ¿Qué parcero. Te hasta el bronce. Claro, ¡Estamos que... esperándolo! Pues, como todos arrancan, yo me quedé matando a todo el mundo allá, toda esa gente con arcos. ¡Oye! Aquí se lo traemos. De nada. ¿Eh? De nada también. No, todos los blancos no indianos son así. Eh, María. van no tan maleducado, ¿no? Así son. Ni un gracias los... ni nada, qué perra. Así qué son rosa. los blancos, así son los blancos. Tristeza, lo Vamos a creer que el poder del guión. Ah, por lo menos este macho fue quito. No, bueno, 55 dólares. Estoy Hombre, para hacer, la, para hacer la dificultad más baja, bastante bien. Mira dónde vienen los caballos. ¿Qué Marco Aurelio? ¿Qué ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué cuenta Marco? ¿Tiene hambre, mijo Lorena, mi pequeña. Bueno, esto pues, me una ronda Ay, una senda Eso ¿Listo? ¡No ojito, ojito. es. Listo. Ojito, ojito. Personas. Pendiente ahí, mi Pendiente ahí, gordo. ¿Venirte usted con el tren o yo? ¿Qué? Bueno, ¿que otro trabajo o qué Eso... ¡Así es que! Uy, ¡Ay, mío. Dios mío! ¡Uy! ¡Uy, uy, tranquilo! ¿Ya? ya, ya, ya, sí, si, sí, si, sí. si, venga para tomar kit Ya Sí, Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. si También para ya Listo, ¿no? Gente, a cabalgar ¿Ves? Ya mi sí, no pasó nada No pasó nada mi no pasó Esperamos que el negro llegue. Así Ay, de madre. madre, esto es un lobo. es un lobo, un oso, cuidado. No es por nada gordo, pero viene gente siguiéndonos. Tranquilo, seguro. Sí, vienen... no. Seguro vienen en nuestra misma dirección, tranquilo. Hay dos más, gordo. Ah, soy negro con plata y el caballo que me van a matar pues simplemente di que no tienes plata y ya ajá y en esas pintas tan hermosas van a creer que no tengo plata créeme que no lo creerán uy sí, cómo no? van a decir uy pobre hombre la verdad esas pintas en las que tiene que andar. solo fue regalado sí ahí, ahí mismo cogen hasta te dan ellos ahí ¿eh? como cuando te van a robar y ve que tienes, no sé, un Nokia, esos es viejos. Igualito. Wish. Pues yo, eso es un evento. Otro parece perro. Evento, evento. Mm, otro perro. Esa más no, 5 años, frío. Mire, sí. Otro perrito. A no ver sé dónde sí. nos lleva. Hola, perrito. Ey, Novato, no te fíes de dos putos perros de mierda. A ver. ¿Qué pasa, perrito? Dice algo No eh... Ah, ya se fue, se fue, se fue, vamos a seguirlo Ajá Perro Perrito Ay, fue madre. Matenlo, ah. Maten al perro. Ay, ahorita hace el testigo asesinato, lo que faltara. No, fue defensa propia. Disparó primero. No, pero a mí me cogieron por el perro. No me jodas.